Puede venir aquí, señor director. El magistrado José Alejandro Vargas cometió un grave error. Yo creo que además de un hombre con mucha experiencia con esto, Provo, que conoció eh, a los entramados, los imputados de la operación antipulpo. Y yo digo que el pulpo ese tiene tres cabezas. Las dos cabezas pequeñas de los pulpitos. Ahí ya tras las rejas. Alex y Medina. La asociación de mujeres dijeron que debieron. Llevar la prisión preventiva. Que por su condición de mujer el juez Vargas fue un condescendiente. Y eh, hay un hermano. De la ex primera dama, la señora Montilla de Medina, la esposa de Danilo Medina, se está hablando de que un hermano de ella tiene más dinero que Alexis, y que esa es la perso próxima persona que se va a investigar y que todos los caminos conducen al parque Eugenio María de Hostos, decía, en el momento de la lucha entre Pago Hernández, y parece que todos los caminos conducen al que era cabeza y líder de esa organización política que está de capa caída, el partido de la liberación dominicana, porque ahora se están sacando los trapitos al aire y se están atacando unos con otros, lamentablemente. Le voy a decir lo siguiente. El juez Vargas cometió un grave error diciendo que él aconsejó a Alexis Medina que dejara pasar algunas cosas Magistrado. Usted no puede hacer apreciaciones a nivel subjetivas, personales y particulares. Sus opiniones debieron limitarse. Yo se lo dije, ya el Colegio de Abogados y todo el mundo lo ha estado atacando por esa mentira de pata Que usted no es un padre de familia. Usted estaba jugando, juzgando personas imputadas por hechos, sancionados por nuestro Código Penal Dominicano y leyes especiales. Y que... Usted debería referirse a sus opiniones jurídicas estrictamente, porque pudiera entenderse que usted fue tan benévolo en la toma de medidas en cuanto a la prisión preventiva como medida de coerción en el tiempo que usted le dio siendo un caso complejo. Usted dejó para el juez que vaya a manejar eso. Usted solamente cumplió parte de su deber. Por si acaso el Pérez devuelve el poder, es lo que usted debe entender, que usted estaría bien en el carril adentro para dirigir el Consejo Nacional de la Magistratura y el estar en la Suprema Corte de Justicia. Para poner un ejemplo, no es así porque el juez en su actuación si una persona seria, prometió prometido la pata. Y debe reconocerse eso. Y eso debe servir de ejemplo a los jueces, a los que administran justicia, que no deben emitir opiniones personales cuando hay imputado que está siendo juzgado dentro del ámbito de su jurisdicción, porque eso habla mucho de, y deja mucho que desear y deja muchas incógnitas también. Lo dejo ahí. Bien, no quería extenderme mucho, pero quería señalar eso. Las restricciones que hay por el COVID-19 están impidiendo la visita a los diputados implicados en el entramado antipulpo en Ajayo Hombre, ubicado en San Cristóbal, la Junta Central Electoral dice que el listín diario se reúne con el cónsul de New York para seguir investigando sobre el uso de fondos del voto exterior. Y las cosas más curiosas que dejó la audiencia de la operación Antipulpo salen ahí. En cuanto a la medida de coerción, porque llegó un momento en que parecía un show de montaje político en que el maestrado, Alejandro Vargas, cuando había que haber atención, se ponía a hacer chistes. Y algunos abogados también, hubo poca solemnidad. Eso es algo que debe que debe corregirse, hay que poner en manos de un juez que maneje el, la sala de audiencia con más solemnidad, para que no pase como un imputado en, en, en el gobierno del PLD ante un dictamen que le favoreció un tribunal, que se subió y se puso a bailar encima del escritorio del magistrado, bailó un merengue y levantó y hizo un movimiento de cadera, eso no se puede permitir. La sala de audiencia debe respetarse, no es un relajo. Lamentablemente. Bien, entonces, ahora voy, no sé señor director si ya le llegó, parece que está más lento un suelo de miel, pero vamos a comenzar para hacer este comentario que quiero de hoy. Bien, eso es el pan nuestro de cada día, señor, utilizándose muchísimo. No podemos hacer nada por eso. veremos después a Jesucristo que ayude la antena para que funcione bien. Cada vez que está haciendo comentarios de corrupción, eso falla. Ojalá que sea algo breve, que no se trate de, un, de un propósito, de una trama a la antena. Bien, entonces en el día de ayer eh, no pudimos... Poner esta actividad, incluso se hizo bajo la lluvia por la Comisión de Derechos Humanos. Y vamos a tener entonces... Eh, eh, eh, ...parte de la actividad que se realizó en el día de ayer en el Parque Duval, que le llevaron una ofrenda floral a la Comisión de los Derechos Humanos a propósito de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La Comisión Regional Noreste, como siempre aquí en San Francisco de Macorís, encabezada por la licenciada enríquez junto con el representante de la policía y demás grupos muy tímida la participación pero se, se entiende por el clima de lluvia y por el COVID se están tomando precauciones de que las condiciones sean reducidas vamos con el video número 5 señor director si fuera tan amable para poner esto y destacar esta actividad donde ustedes ven la ofrenda que se hizo y que, eh, pues, una comisión reducida. Eh, también estuvo el inspector regional en el noreste, como así el de San Francisco de Macorís.